Vuelve, no vuelve. ¿Cuál es la situación, la situación de, de Sean Halton es que él, él quiere regresar y nosotros le estamos hasta ahora eh, guardando su espacio. Eh, él, él se fue con una lesión, entonces en Estados Unidos se va a chequear y si después el chequeo indica que, que no va a haber ningún tipo de problema, nosotros estamos haciendo todo lo posible para guardarle su puesto porque si lo sustituimos por las reglas no puede regresar. Él está, eh, estuvo encantado y sí tiene la intención de regresar y. Vamos a esperar, porque muchas veces ellos se van a Estados Unidos y cuando están contenticos allá, después no quieren volver para acá. Mari, el asunto de Profara, ¿hasta qué día va a estar aquí? Profara se marcha el 18, eso, es, eso ahora mismo no tiene ningún tipo de... eso no ha cambiado, ese fue el acuerdo, um, y el, el 18 se marcha y nosotros nos seguiremos moviendo hacia adelante, ya nosotros tenemos una segunda camada de, de importados que van a entrar, en el día de hoy llegó... Dan Rolfen, que es un receptor que va a tomar el puesto de, de, de Tuffy Goldswich eh, cuando se marche el 18. Eh, Dan estaba esta mañana ya aquí tomando turnos en la liga paralela. Esta noche llega Alex Hassan, un outfield del primera base de los Medias Rojas de Boston que va a tomar el puesto de uno de los lanzadores, Narveson o, o Volstadt. Alex Hassan, H-A-S-S-A-N. Uh, outfield del primera base de Mediarroja Rojas de Boston. Él viene y va a tomar la... El puesto de uno de los lanzadores que se va a marchar llega esta noche y lo vamos a activar después del 18. Mani, eh, José Germán, eh, el caso de Leonis Martin, ¿cuándo llega al país y cuándo ya estaría en la filas de los Tigres del Liceo? Eh, Leonis, bueno, por su propia cuenta hoy, hoy anunció que él, él va a estar en el terreno del primero de diciembre, lo que él va a hacer es que él va a llegar al país antes de eso, no tenemos la fecha exacta, pero él va a llegar unos cuantos días antes para jugar un par de partidos aquí por la mañana en la Liga Paralela, coger unos cuantos turnos y estamos anticipando y él está anticipando que el primero de diciembre va a estar ya jugando, o sea que él llegará antes de esa fecha. Ya se, ¿Se confirma la última salida de Narvison el domingo? Sí, los dos, Bostad y Narvison, esas son sus, sus dos últimas salidas. ¿Contrera sigue normal. Sí, Contreras, Maya eh, y Noesí sigue normal. Um, nosotros vamos ya. Francis Ley Bueno entra a la rotación para el próximo juego que tendremos con las estrellas el 19. Eh, Francis Ley Bueno entra a la rotación y después Ramón Ortiz también entra a la rotación uh, por, uh, por Narvison. ¿Y qué posibilidades hay? de que estos lanzadores que parten de estos regresen a una etapa de la temporada ya sea esta o la siguiente etapa hasta ahora ninguna, porque ya esos muchachos ya van a ser sustituidos y después que tú sustituyes un importado ellos no pueden regresar los tantos zurdos Martín viene, pero está Angel, Borbón que son jugadores que hacen más o menos lo mismo mm. qué hay sobre eso, es decir van, van, van a haber tres zurdos de los bolsos. Bueno, nosotros hemos hecho eh, toda la, la diligencia posible de que los importados baten a la derecha y ese es el caso, tú sabes, de Alex Hassan que viene que es bateado el derecho y del eh, el receptor que acaba de llegar y otro receptor que también contratamos que vamos a anunciar más tarde también batean a la derecha, estamos tratando de crear el balance. Hasta ahora la cuestión de los zurdos ha sido más un, un mito que otra cosa, porque nosotros eh, la ofensiva de nosotros contra lanzadores zurdo ha sido, ha sido muy buena, y especialmente el mejor bateador zurdo que nosotros tenemos que es Juan Francisco. Creo, sí, creo que la mayoría de los, de los equipos tratan de neutralizar a Juan Francisco y a Valdespín, y o sea, Juan Francisco luce bien contra zurdo pero... Eh, que lo sigan poniendo porque nosotros estamos todavía estamos en buena posición y no ha ido bien contra los surdos. Hace unos cuantos días te informaba por cuenta de tu más cerca de Bonifacio tiene ya número. Esa sí, nosotros tenemos la fecha. Lo que falta que lo que pasa es no queremos darle todas las noticias juntas a ustedes. Okay. O sea, estamos dando mucha hoy. Eh, en la próxima rueda de prensa garantizo que diré el día que muy parece va a debutar. Comprar una semana, ¿tú Ahí entiendes? mismo podríamos pues, también tener la fecha, Manny, de, de, de la entrada de Erika Ibarra, aunque él la anunció. Pero, él la anunció, pero, pero, ya se no la, le, se la necesitan. Una que, se están manejando unas una que otras fechas, antes o después. Bueno, él, él, él la anunció, así que lo que hay que esperar ya es el, el, el permiso de, de los angelinos. Okay. Dígame, Jesús. No obstante, la posición de la familia dice. ¿Quién es? No, nosotros estamos conformes pero falta líder de carrera anotada en la liga eh, Que es algo que es importante Tú ganas juego anotando carrera Y si tú estás líder de carrera anotada, tú estás haciendo algo Él, él tuvo, ha, tuvo Ha tenido un, En las últimas par de semanas ha caído un poquito ¿Sí? Pero pero el, el comienzo fue espectacular, y tú sabes, ha tenido buen balance. Y Dick Gordon ha sido un tipo que ha hecho un impacto desde que llegó. Inclusive, tuvo dos juegos consecutivos donde conectó un sencillo para empatar el juego en el, en el octavo inning. Nosotros estamos conformes. Eh, además, de un juego de equipo. No importa quién te viene o no te bien, si tú estás ganando, eso es lo que importa. quizás pensar, pensar en el futuro ¿No el Pero hay que, hay que estar precavido de las cosas. Eric viene a con el equipo. Se va a, bien a Eric... ¿Erik? Me imagino que no va a durar la temporada completa, si se 16 no hace que Carlos como hasta el este momento está involucrado. ¿Piensan darle la posición de posta si Eric sale a, a después del campo? No es el caso. Eric cuando entra ya es hasta el final. Eh, sí, es el, ese siempre ha sido el caso aquí. Alcántara nosotros no lo vemos como, como campo cortita de nosotros, porque los cops lo movieron hacia segunda. De, de, de la temporada pasada. Y puede que sí que el juegue un juego aquí o allí, pero nosotros no estamos pensando en entregar la posición a él. Nosotros tenemos a, a, a Carlos Triunfel que jugó campo corto en AAA y un poco en Grandes Ligas. Nosotros también tenemos aquí al gatico que fue el, el short de un equipo que duró seis años consecutivos clasificando al round robin en San Francisco. O sea que nosotros tenemos algo de profundidad aquí hasta que llegue Eric y creemos que cuando Eric entre va a ser hasta el final. En condiciones del nuevo receptor, eh, Switch, eh, lo hemos visto jugando una uh -huh. defensa. Y siendo, siendo parte importantísima en la victoria del 16, e -E -E ¿la característica de donde guarda son las la mismas? No. No son las mismas. Este muchacho es un poquito eh, sus su credenciales son más ofensivas que Ghostwitch. Es muy difícil encontrar gente que sean mejores defensivamente que Ghostwitch, como ustedes pudieron ver. Eh, no recuerdo la última vez que uno haya tenido un refuerzo aquí bateando 1-20 y todo el mundo esté contento y conforme y que, y que no lo quiera verse marchar. Entonces es difícil encontrar una gente así. No son las mismas las mismas condiciones, eh, pero nosotros tenemos otro receptor que vamos a anunciar en la próxima conferencia de prensa también, que ya lo tenemos casi bajo contrato, que, que, que, que reúne condiciones que a lo mejor puede tapar ese huequito. Hey, Manny, de parte de la última, eh, cuando la gente ve tantos jugadores de nivel, de cierto nivel en la liga, más en esta temporada, quizás está pensando en José Bautista que puede terminar pensando el seguidor de los tigres de José Bautista podría ser posible verlo en esta temporada uh, nosotros no nos hacemos ilusiones porque nosotros no somos, no somos fanáticos tú entiendes, José Bautista aparte de que, de que terminó lesionado José Bautista representa demasiado para los azulejos de Toronto y, y obviamente ellos tienen que proteger sus intereses yo no estoy pensando en eso no, no, no hicimos el plan de nosotros contando con que José Bautista va a jugar si José Bautista se aparece aquí a final de año y, y, y le abrimos la puerta, pero nosotros el plan de nosotros no nos revuelve alrededor de José Bautista. Dani Salazar. Dani Salazar es algo que él ya él lo ha dicho muchísimas veces, que él está, él, él está gestionando que lo dejen lanzar, si lo hacen, yo conociendo cómo trabaja la gente de Cleveland con la Liga de Invierno, será al final de la temporada. Mani, ah, eh, el caso Jaime Liriano. los planes de los tiros de Licey para esta antes de terminar la Jaime está terminando su rehabilitación en el complejo de los padres. Él todavía no puede jugar defensa, simplemente puede batear designado y sigue con un, un programa de tirar ya que él tuvo una operación. Cuando él termine termine su, su programa, entonces pues él, él viene y se entrega aquí. Pero eh, también es otro jugador que vendrá y, y será parte de, tú sabes, de la profundidad que tenemos aquí porque tenemos suficientes outfielders. Navarro eh, está día a día, eh, Navarro tiene una contusión o un golpe encima de su rodilla derecha, no es en la rodilla, es en el muslo. Aquí él vino hoy, lo chequeó el doctor. Eh, como decimos día a día, puede que necesite dos o tres días para estar en el line, up. No, pero o sea, todo el mundo sabe que cada equipo confronta problemas y nosotros simplemente tenemos que seguir lidiando con eso, para eso tenemos esa profundidad ahí. Money, a raíz.